Ceremonia, ritual y pertenencia. ¿Les suenan estas tres palabras? Yo soy Ricardo Domínguez. Este es su canal de estilocracia, donde vamos a entender algo muy claro. El estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. E igual que el estilo, es el criterio, es la educación son las normas de humanidad y es el bagaje académico todo, todo se aprende con el tiempo y en el camino porque nadie nace sabiendo les decía yo ceremonia, ritual y pertenencia son tres digamos tres cosas que los humanos requerimos para vivir en sociedad para entendernos con todos nos gusta saber que pertenecemos a algo, a alguna entidad, a alguna comunidad, a algún grupo cuyas características nos interesan porque nos parece que son las que queremos tener o porque nos parece que se asemejan a las que nosotros tenemos como características personales. El ritual, el ritual se da igual que la ceremonia. Ceremonia y ritual son, lo que, son dos ingredientes, dos elementos que le dan formalidad y le dan forma a la pertenencia. Y no solamente eso, le dan validez. No se puede pertenecer a lo que sea si no se atraviesa por estos dos pasos, de estos dos pasos que se llaman ceremonia y ritual. En cualquier forma por rústica que sea, por simple y sencilla que sea, esa fórmula existe, funciona y prevalece en todas nuestras relaciones cuando que queremos, cuando lo que queremos, lo que anhelamos, lo que buscamos es pertenecer, es tener esa pertenencia a ese grupo, a ese pequeño grupo o a ese gran conglomerado. Si queremos pertenecer, si lo que nos interesa más es la pertenencia, hay que buscar primero que nada, la ceremonia y el ritual que nos lleven a la pertenencia. No es tanto como si fuera una cosa así como de logia amazónica. No, no, no. Esto existe desde siempre. Es decir, desde... Por ejemplo, para entrar en la universidad hay una ceremonia y un ritual cuando es el primer día de clases. Independientemente de, de los requisitos de inscripción, de pasar por la inscripción, presentar los document la documentación necesaria, comprobarla, esperar a los resultados, esperar a ser admitido. Pero ya que es admitido, para pertenecer, para realmente pertenecer, hay que atravesar por la ceremonia y el ritual. Eso es hablando de la universidad, donde a mí me quedó claro que cuando yo entré, la ceremonia y el ritual fueron muy claros. Había, claro, la universidad, la UNAM, es completamente democrática, lo fue, lo es y lo será. Entonces, había de todo. Pero, este sentido de pertenencia nos, no, nos, no nos forma prejuicios supuestamente. Pero sí nos forma, no, nos, nos configura aquellas entidades a las que queremos pertenecer aquellos grupos a los que queremos pertenecer porque siendo tan democrática la UNAM tenía de todo tenía, tenía muchachos y, y muchachas de todos los niveles de todos los colores y de todos los sabores y por fortuna desde luego de, siempre siempre nos llevamos bien entre todos con todos los de el salón o los salones a los que concurría yo año con año con toda la facultad con toda la universidad no había manera de renunciar a estos valores de pertenencia, aunque uno no perteneciera concretamente a ciertos grupos, porque se, va, se van formando los grupos. Y para pertenecer habría que pasar por la ceremonia y el ritual. Que le digo a usted, no eran precisamente formulismos como de logia amazónica o de firmar un documento o de aceptar una serie de códigos, no, los códigos no estaban escritos, eran códigos tácitos, es decir, se juntaban grupos de chicos y chicas que tenían intereses comunes, no podría decir, no podría yo asegurar que fueran orígenes comunes, pero sí intereses comunes, porque como había de todo, como le dijo usted, siendo tan democrático, había muchachos que venían del medio completamente rural, había otros muchachos que venían de unas escalas sociales, unas inferiores, otras superiores, unas muy altas, otras menos altas, habíamos de todo. Pero el sentido de pertenencia siempre nos llevaba al, a la entidad o grupo al que nosotros queríamos pertenecer, o al que nosotros creíamos pertenecer. Pero funcionaba, ¿sabe? Y sí funcionaba. ¿Cómo le hacíamos? No sé. Es que estas... Eh, le digo que, esta, que la parte de ceremonia y ritual no eran, ni son todavía, eh, requisitos escritos como reglamento, como ley, como instrucción. No, la ceremonia y el ritual se daba de manera tácita, sin querer, es decir, ¿quiénes se juntaban con quiénes? Pues los que fumaban con los que no fumaban, los que tenían coche con los que no, no tenían coche, los que llevaban corbata con los que no llevaban corbata, bueno, porque en mis tiempos a la universidad se iba de corbata, hoy ya no, estoy seguro que si no se va a la universidad, ni siquiera al magisterio, Sí, Ni con, con el ministro se va de corbata Pues imagínense usted en la universidad Ya parece que se va a ir de corbata Hoy por hoy Pero cuando yo estudié hace muchísimas decenas de años Era de corbata Los que podían ir de corbata Y no todos, desde luego Pero Voy a decir algo Y aquí se funcionaba La pertenencia global Y la democracia universitaria Lo mismo El chaval que nunca se puso una corbata y que un poco su ropa era un poco desaseada o un poco descuidada, se llevaba muy bien con aquellos que llevaban la corbata perfectamente limpia, la camisa perfectamente planchada, el saco en su lugar, pero todos nos llevábamos bien porque ya teníamos este sentido de la pertenencia, esta pertenencia democrática con la universidad. Pero los pequeños grupos, que se forman dentro de este de esta gran pertenencia hacían su propio ritual de pertenencia y su propia ceremonia de pertenencia en donde le digo a usted que los sentidos de pertenencia existen. Es eh, como se dice hoy por hoy aspiracional o aspiracionista si usted quiere, pero uno entendía a dónde tenía que dirigirse, cuál era el, el grupo al que uno pretendía pertenecer o al que uno claramente pertenecía por, porque los, la, la ceremonia y el ritual así lo determinaban. Es decir, la forma de saludar, la forma de presentarse, la forma de llevarse con los demás, la forma de entrar en contacto social y de socializar es lo que nos daba estas normas no escritas de ceremonia y ritual. Y ahí es donde se aglutinaba la pertenencia particular, no la pertenencia general global, sino la pertenencia particular a cierto grupo. Se daba a través de eso, a través de, de, de la ceremonia y el ritual. Era en principio y en primer lugar la forma de interrelacionarnos la forma de hablarnos, la forma de presentarnos, saludarnos y enseguida los temas de los que hablábamos porque obviamente el, eso nos, nos, eh, nos iba aglutinando en ciertos minigrupos dentro de la pertenencia global de la UNAM y perdón que hable de la UNAM pero creo que es la forma más gráfica de explicarlo sin tener que caer ahora en este momento en cuestiones clasistas, de sociedad, de aspiracionistas y demás, de todas estas cosas que se manejan hoy por hoy y que de alguna manera descalifican a unos y, y polarizan y hacen que unos peleen con otros. No, no, no. no porque en la UNAM, ya, hoy no sé, pero en ese tiempo no peleábamos. O sea, la verdad es que nos peleábamos y la estructura era directo, Me explico. Si, si alguien te empujaba deliberadamente para entrar al salón, a la salida lo veías. Y te arreglabas a golpes, porque así es como se arreglan, punto. Pero a, a, a lo que digo, a lo que voy es que era una pertenencia muy clara. Era esa pertenencia completa de toda la UNAM, de toda la facultad, de todo, de, y de toda la generación, y de todo el salón al que concurría uno. Ahí había una pertenencia. La ceremonia ritual nos llevaban a las mini pertenencias a los pequeños grupos a los que nosotros creíamos que pertenecíamos o quizás a los que aspirábamos pertenecer. Pero generalmente lo lográbamos y lo lográbamos bien y aun cuando se formaban estos grupos los grupos A, doble A, triple los B y los C, de todos modos todos nos juntábamos con todos para llevarla bien, para llevarla de una manera democrática haciendo honor justamente a lo democrático que es la UNAM okay. y que sigue sin y que ojalá que toda la vida sea siempre igual de democrático porque le digo la verdad era muy, muy importante, muy interesante es muy interesante la vida universitaria particularmente ahí en la UNAM donde hay de todo, donde alguna vez hablando en confianza con los, algún camarada de mi salón me decía es que mira te voy a decir una cosa me dijo él lo que tú gastas en gasolina por semana es lo que mi familia gasta en comida para cuatro que somos en la casa y eso sí hace las diferencias y yo dije, bueno por eso estamos estudiando para que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos acceder a mejores niveles de vida y yo dije, sí justamente por eso estamos aquí estudiando todos y me decía pero tú tenías que haber pagado una, un, una universidad particular dije mira yo voy a pagar a la UNAM cuando estoy en condiciones de retribuir lo que me he dado, pero me gané mi pase a la UNAM con esfuerzo y con sudor y con lágrimas. ¿No te creas que fue fácil? Le dije. Yo, tú vienes de una, de una prepa, tú pasaste automáticamente. Yo tuve que prestar un examen que duró cinco horas, viejito. Que duró cinco horas y que me estuve partiendo el seso para poder, para poder contestar adecuadamente porque yo lo que quería era entrar a la UNAM. Yo no quería irme a la Ibero o a ningún otro medicinario. Quería entrar aquí. Y me partí el seso, me partí horas y horas y me quemé las pestañas estudiando para poder llegar aquí y llegué. Tú no. Y eso también hace una pequeña diferencia. Sin embargo, esas diferencias no cuentan porque tú y yo ahora estamos aquí. Eso era la pertenencia. Pero la ceremonia del ritual se daba en, en, de otras maneras. Pero créanme. Amigos y amigas estilócratas La ceremonia El ritual Y la pertenencia Son tres cosas Que nos resultan fundamentales A los humanos Sin ellas No somos Y no pertenecemos Somos anónimos Y no queremos estar en un anonimato Y fuera de todos los contextos Que se dan dentro de las pertenencias Nos gusta pertenecer me gusta pertenecer a este grupo donde estar ustedes viendo y escuchando las cosas que digo. Las cosas que decimos entre Juan Alevarán que es mi socio y este es que el libro. Esa es nuestra pertenencia y aquí estamos. Y nos damos la bienvenida y los saludos como siempre, con el gusto de siempre. Amigas y amigos de Estilo que tengan ustedes muy buena noche. Para mí ya son en este momento las 10 de la noche y les recuerdo que estamos en Patreon, que si quieren ser asociados de, de Estilocracia, entren a Patreon con un dólar o con lo que quieran. Me da muchísimo gusto verlos, que les vaya muy bien, que descansen.